¿Cómo están muchachos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Stream Latinoamérica. Los saludamos desde Ciudad Obregón Sonora para toda Latinoamérica y el mundo. Gracias por acompañarnos. Roberto Negrete Cayetano, 75 estrellas. Muchas gracias, hermano. Gracias, gracias, gracias. Eh, ya estamos por iniciar la pelea entre Cuatelalo y Set Freak. Muchas gracias por acompañarnos. Repito, reitero, su apoyo nos brinda grande, gran fuerza. Estamos por iniciar ya, Cuatelalo contra Zed, FT-15, el que gane 2 de 3 será el ganador de esta trilogía, por así decirlo ya, entre Cuatelalo y Set. Muchachos, gracias por acompañarnos, esperando ya nada más por Set por Freak. Cuatelalo, ayer lo vimos, ¿no? Caer contra, contra Fox en la... En la 98 UM Haciendo su debut Ese gran juego ya con rollback Y en estos momentos vamos a A esperar ahora A esperar a que Llegue set para iniciar Con esta pelea También pactada, es money match No sé cuánto cuánta feria estén Aportando ahí, apostando entre ellos Te comento que estoy pisteando bro Saludos Gerson, saludos Ahí a Roberto Negrete Bedoya Gerson Pullback Up, gracias Fernando Rogelio. A ver, vamos a ver qué trae Set Volador. Si sí, Alberto Ramírez Sky, saludos muchachos. Muchas, muchas gracias. Roberto Negrete ya nos envía 75 estrellotas. Esperando nada más por Set Freak para iniciar. Ya llegó. Ahí está Set Freak, amigos. Así que esto será FT15. Iniciamos con todo. A ver de qué cuero salen más correas. Muy bien. Quate Lalo contra Z, ft 15 Bedoya, 75 estrellotas, muchas gracias, gracias a Bedoya y como pueden ver lo que está el comentario fijado es una realidad, eh estamos esperando por la imagen de Cuatelalo nada más muchachos, estamos esperando nada más por Cuate, repito, para iniciar Ándalas gracias a Bedoya y también a Lalo Rodríguez por las 75 estrellotas. Muchas, muchas gracias. Están llegando solas. ¡Solas! Estamos esperando por el Cuate Lola. ¿Dónde está el Cuate güey? Cuate, comparte la transmisión, güey. Te estamos esperando, Cuate Lola. Esperando por Cuatelalo muchachos, ya para para iniciar la transmisión. La trans. Misión, gracias borros. Aquí andamos, eh. No. Esperando por Cuatelalo, repito. Valtierra, gracias. Cuate ya entrando. Ok, ya está. Cuatelalo ahí diciendo, ya entrando. Esto está en vivo. Por eso podemos esperar o tardar un poquito. Recuerde, este es el nuevo logo de la página. Para que nos identifique cuando esté fuera, ¿no? Esto es lo nuevo, muchachos. Así se va a iniciar. Así va a ser de aquí en adelante. El nuevo logo, la nueva imagen. Ya compartí, dice Cuate. Muy bien, vámonos entonces a la ventana. Listo. Esperando por Cuate Lalo y Set. Set Freak. Epi, ¿qué otro clásico anime tienes? Ya me vi, Samurai X. Tengo, Tengo un montón, güey. Por ahí luego comparto más. Gracias, Memo Maldonado. Esperando por sed, muchachos. Otra vez. Muchísimas, muchísimas gracias. Me gustaba más el otro, pero a darle que os vuelva. A ver, está bonito este logo también, güey. No me jodas, ¿cómo no te va a gustar? Está bonito este, este logo también. Armando para Fox. Muchas gracias ahí a ella, Pala, a Fox de, de Fox Games. Muchas gracias, Armando. Fuerte abrazo, maestro muy bien, malditos lag, ya empezaron no entra Seth, no sé qué pasa la está haciendo muy larga hay que esperarlo, ¿cuánto? diez minutos y listo, si no llega la primera será por Acuatelalo no llega Seth. muy bien, Alejandro González que gane el mejor, así es Santillán Maldonado, muchas gracias 75 estrellotas, hermano. agradecito muy obrigado. Ahí está. Muchas gracias, el Uxito Sánchez, también ahí. Por las 75 estrellas. Güey, ¿qué onda con Seth, cuate? Está curado, yo no dije que estaba feo, solo dije que me gustaba más el otro. Igual mientras no cambie el contenido. Sí, sí, sí, ahí está. No llega Seth, güey. ¿Qué onda con Zed, Freak? Bueno, pues cuate se puso a practicar ahí mientras. Y una naranja, ya sabes, sí. El problema que es con Zed Freak no llega y si no llega, yo me voy a tener que retirar a tiempo. Ya no va a ser cosa de 1.4. Gracias a Eduardo Lalobit. Muchísimas gracias muchachos. Muy bien. Mientras vemos al cuate Lola a practicar. Mexicanos, el duelo de esta noche Muy bien Fuerte abrazo para la niña Lili Lagrimitas de parte de Bushido Rock. Señor padre, sí, sí, sí. Madriza de Seth para Cuatelalo, dice. De parte de... Cali ah, ok. Dice que Cuatelalo se lo va a fregar a Seth. A ver si es cierto, chavita. Saludos, Latiro Arias, ¿cómo andas? Sangamo Sánchez. Yo quería mirar esta reta, pues es que no llega Seth, güey. ¿Yo qué hago? Si no llega, ¿yo qué hago? Díganme, si no llega set ¿yo qué hago? Qué bonito logo, hermano. Mira, llega este vato. Voy a tener ahí para que lo vean. Que sea una buena reta, dice Rayo. Yo también. Un laxito, nada. Ay, no, no, no se puede. Todavía no llegan, cabrón. Ya, quiero. <risa> ya, me, ya me estoy desesperando. Y a ver, cuando empiezo a decir balas suelas, porque ya estoy desesperado. No sé qué onda con set Quedamos 8.15. Ya van casi 20 minutos. 95. Bueno, mientras No, porque la señal me la está pasando Pate Me doy cuenta La pase, pues ya Voy a pasar Gracias a Salvador López ¡Al cámara! Nos manda 75 estrellas Gracias, cámara Una reta, felicidades por tu nuevo logo Gracias, a mí sí me gusta, eh de verdad me gustó mucho el logo, de verdad que sí Está muy muy bonito De lobby, mira, le pongo ¿Eh? Que obo, dijo Leogon Muy muy bonito Luis Aguilar, colaborador de la página Gracias Luis Yo te juego, cuate dice Fernando Rodríguez Pues esta madre es una personal Según el que gane 2 de 3 A 15 Es un money match, tengo entendido Con buena feria, por fin llegó Seth venga muchachos, a darle, es, el problema es que tiene mucho MS y no sé si cuate Lalo, no sé si cuate vaya a querer jugar con esa conexión, ¿no? Gracias, Luis Carlos Méndez, cuatro, oh, cuatro millones puso, ojalá y tener los cuatro millones, güey gracias, gracias muchachos, Andrita, bienvenida, no sé si cuate Lalo vaya a jugar con esa conexión para serles honesto Me canso Ganso en pegarte una pela en ese juego. Pues le la chava, a ver si es cierto. Te voy a hacer mía a cámara, como no te imaginas. Muy bien. ¡Por fin iniciamos! ¡Watelalo contra Set! A ver, ¿de qué cuero salen más correas? 12 minutos de espera, vale la pena, eh. Esta personal va a estar de rechupete, créame. Que va a tener un gran nivel la red Así que quédense con nosotros Acompáñenos Bueno, iniciamos Y ahora sí, quitamos el logo Vamos a darle que es vole de olla Guatelalo con cris Orochi, Kula y Y Por su parte Seth lanza a Jun Que es de los mejores Jun de México A Kasumi Y Seth, por supuesto No hay más antes de empezar, un ¡Sori! Gracias ahí a Jerry! Jerry Batch! Nos manda 75 estrellas. Buen command grab para Cuate en la esquina y aprovecha. Confirma arriba con una patada. Frontal. Todo fuerte. Muy bien. Aguanta todo ahí. Hyun por abajo. Le falló el combo. A Cuate. Lo busca de nuevo y ahora sí. Encuentra. Y Yun es mejor, dice el cámara. Ya veremos, ya veremos. Qué buena. Le rompe la guardia. Responde con un DP. Cuate. Sujeta frontal. Y está cerca, listo. La patada es por la espalda. Lo leyó muy bien ahí, cuate. Y consigue vencer a Jun. A Jun de Set Viene el propio Set. A ver si pues se quedó parado, hermano. Bueno, el primero. La primera de la noche. Listo. Ahí va el cuate. Nada con todo. No tiene culpa, ¿eh? Muy bien. Aguanta todo set. Frontal el hombro. Activa la barra. Cuate. Toma estúpida. Comió madrazo directo al mentón. Y se va Chris Orochi. Es el turno ahora de Kula. Epa, ¿cómo andas, Lampar? Gracias, Goberto López. Gracias, hermano. Qué buen Jun. Bueno, no se vio tan candente como otras veces eh, acá se, ¿no? Aguanta bien Kula. Mete una vertical doble y ahora un grab. Y se lanza al frente el cuate y no perdona. Y sigue manteniendo a raya. Ahí a Seth. lo tumba. Lo lleva a la esquina. Busca zafarse el player 2. No lo consigue. Por fin lo hace. Invierte los papeles. Y es el momento. ¡Ah! Sorprende el cuate con level 1. Es cierto que no quita nada, ¿no? Pero la sorpresa de zafarse el poder ahí. De su rival Kula es efectivo. Muy bien, listo. Se acaba. Cae Set. Y viene. Kazumi. La última en el orden. Uno de los personajes más honestos de este juego. A ver qué pasa. Dos barras de poder son los que tiene Cuate. Al menos le puede quitar la mitad de sangre con un combo, eh. Angie Paola Charry, Muchísimas gracias, Angie. Bienvenida. Agradecido. Buenas noches, Angie. Gracias por seguirnos. Nueva seguidora de la página. ¿Desde dónde nos escribe Sanji? ¿Y quién te invitó? Ahí va la mitad de sangre que les dije del cuate. ¡Qué belleza de combo! Impresionante lo que está logrando el cuate Lalo. Y lo puede acabar el mismo. Ángel Aguirre, gracias. Aprovechando que facebook está arreglando sí. Buena patada arriba. Cumple, cumple el cometido Kula para el Y quita más del 50% de sangre. Eso es. Antiaéreo. Muy buena. TP. Tres hits con Blue Mary Por abajo no sorprende el cuate. Arriba es efectivo el ataque, la TECH. Para Kazubi. Ya va. Otro golpe arriba. Aguanta todo, cuate. Busca sorprender. Lo hizo, pero no confió. No cerró el ciclo ahí. El circuito con la llave. Dos barras. Un counter. Primer punto para cuate. 1 a 0, muchachos. Y esto será a 15. Así que veremos entonces. Qué es lo que nos regala este par de bestias, 1 a 0 estaba venciendo Cuatelalo, hasta el momento gracias César Zárate, Luis Aguilar Manuel Ortega, esperando por el play de set Trick de nuevo 1 a 0 esperando nada más a ver qué es lo que sucede mi esposo te siguió me pidió que te siguiera, ¿quién es tu esposo Ángel? Y qué chingón, qué bonito que le sigas el rollo, ¿eh? Muchísimas gracias, Angie. Eres oro puro, oro bolido, Angie. Quien sea tu esposo, no la dejes. Son muy rápidos, sí. Juegan muy, muy rápido estos dos. Eso es una realidad, muchachos. Oman Graf, arriba, excelente. Seis golpes, es lo que logra el cuate ahí. Otra vez, Gabo, maravilla, ¿cómo estás, hermano? Tipi, retrocede Zed Todo en la siguiente Bueno, en la segunda postura que maneja Sin defensa y por ende Lo tumba Cuate, se va otra vez al frente Responde con doble gancho El Cuate Lalo, activa barra No sorprende ahora de frente Zed lo tiene bien medido Eso, se zafa hermoso Arcelia Guerrero, fuerte abrazo de parte de San Gabo Uno, dos, tres Tres técnicas en un solo combo Para Cuate y lo hizo pedazo Luis Carlos Méndez ¡Nunca la dejes, güey! ¡Nunca la dejes! Angie y Charry Muchísimas gracias, Angie Cuídalo mucho, por favor No hay mejor manera De mantener distraído un hombre O entretenido Primero con videojuegos Después con los deportes Muchas, muchas gracias, Germain Reempata ya, sed entonces y es turno de cula para Cuate. Me sorprende el roster que está utilizando Cuate Lalo, eh. No estoy viendo. Acá. O bueno, quizás sea el equipo completo. ¡Ah! Por respalda, bien set. Aprovecha, ¿no? El error del juego. Y sigue atacando. Sin recibir daño hasta el momento ahí, por fin. Cuate le, le intuye, lee Y ahora sí, continúa el combo Y vence a Kula, aprovechando también Que comparten golpes Y queda frontal dañada a Kula Para recibir más daño Así que acaba todo Suplex y listo Lo lleva al máximo Cuate Lalo Queriendo el segundo punto. ¿Podrá conseguirlo? O Seth de plano empata. Turno de Kazumi. Hay que ver. Reversal para Set antiaéreo para Cuate Lalo. Cayó la trampa. Increíble. ¿Cómo lo alcanzó? ¿Qué pasó ahí? Con la uña del dedo gordo. Lo sujetó Blueberry. Y ahí va. Cuatro, cinco. De frente Cuate. En la esquina Kazumi. Va con todo. No, oh, cayó la rosa. A ver, Kazumi, es tu momento. Aprovechase. Eso. Orlando Negro Hernández, muchas gracias. 75 estrellas. Agradecido, hermano. Muchas, muchas gracias, muchachos. ¡A volar! ¡Confirma! ¡Super cancel para Kazumi! Hermoso. Hermoso el comba que logra hacer Y vence a Cuatelalo de manera espectacular. Le regresó el mandado a Coatelano Y le dio la vuelta, amigos míos Qué que el de set! Esto está sabroso Esto está divino, esto está Al dente ¡Mua! Qué hermosa reta Muy bien, continuamos 1 a 1 entonces el marcador Inicia esto con un back throw Se repuso hermoso así, eh le gana el mejor, honestamente. Yo no le voy a nadie. A mí me vale madre quien gane. Qué bonito juega Seth, sí. Muy pulcro su juego, ¿no? El usito. nítido, Se nota, se ve. Otra vez. Eso. Cuate se quita el giro de Seth. Ahí en el suelo. Con un DP. Por abajo otra barrida. Y el golpe es frontal ahora. Y cuate Lalo empecinado a golpear. Se va al frente. Timorato ofensiva por parte de Seth cayó con todo y se va con chip damage, espectacular juego y round para Cuatelalo. vaya manera de vencer a su rival muy bien Chido la transición, gracias gracias Gerson gracias muchachos Latino Arias, buenas noches. bienvenido Escríbelo al quisiera, escríbelo. Otra barrida para Seth. De frente el agarre para cuate. Se lanza al frente con todo y consigue ganar el salto. Bien. Lo contiene Z ahora con un madrazo en antiaéreo. De frente la patada. Le gana el salto. Dos nada más. Muy bien. Overhead. Lo mide. Saludos. Javier Velázquez. Desde la fría Tijuana. Además, hay un frío, eso de frío, señor. ¡Qué bueno! Cinco hits, combo básico para Cuatelalo. Aprovechando la esquina de su rival. Y aplicando castigo para vencer a Seth. Cuatelalo tiene todo para conseguir el segundo punto. Y no veo por dónde Seth remonte. Al menos no hay daño, ¿no? Contra Kazumi. lo venció en tres segundos. Así, mira. En calor. Prácticamente en perfecto. Eso. Ahí va al frente otra vez. Bailarina para Kula. Tres barras de poder contra dos. Un mundo de poderes y combos. Lo que se puede ver. A ver si lo aplican. Bailarina para Kula y nada. Y Barrida tampoco. Y no lo levantó Seth para hacer el supercáncer. Aprovecha el cuate y lo lleva a la esquina. Rapidito. Qué velocidad de Kula. Eh. Tadeo Peña. ¿Cómo estás señor? Gracias. Ahí está. A volar. Se la guarda. Se la guarda Zed, y el que no lo hizo fue Quatelalo. Un counter rapidito al suelo, Kazumi. ¡Qué bien lo contuvo! Y esto ya se va al máximo otra vez. Gran Kazumi la que está manejando Zed hasta el momento. Y esto se está poniendo de rechufete. Reversal en dos ocasiones. El segundo es el que impacta. ¡Qué buena vertical había aplicado ahí Zed! ¡Por abajo, super cancel le dio la vuelta muchachos y sigue consiguiendo el comeback. De nuevo ser impresionante. Sorprende Cuate con un hueco. Lánzale oculto. Muy buena la movida por parte de Cuate y se mete a la pelea. Esto está sabroso. Buena barrida para Cuate. Le dio la vuelta ahora. Back throw de Kazumi. Hacia atrás el golpe débil. ¡Lo aguanta el cuate! ¡Y listo! ¡Algarabía! ¡Qué rellido cardíaca definición de este tercer punto! Y se la llevó el cuate por un pelo de rana calva. ¡Qué gran round nos regalaron con Blumeri y Kazumi! ¡Espectacular! ¡Caray! Si así va a ser la reta 15 puntos van a ser pocos, ¿eh? ¡Qué chulada, en serio! ¡2 a 1, muchachos! Muy bien. Continuamos. Aguantó bien. Quase. Calculó bien la defensa. Podía vencerlo en Chief Damage. Set ahí. Cardíaca definición. Y acá. Set va rápido con Jun. Listo. Venció en un segundo. Muy bien. Continuamos. Por un pelo de leor y panzas. <risa> Eso es, otro wake up level uno. Y seguimos. ellos sacando casta sí. Rompe el anteaéreo. Ahí de cula. Jun Otra vez. Comparten golpes De pie Jun. Y sigue atacando. Y es el momento para hacer. Activa barra. Uf. Encontró defensa, Cuatelaro y no sé ni de dónde. Sigue de nuevo, por abajo, muy bien Como confirma Zed Impresionante pelea muchachos Aquí se percibe el nivel Ah, hermosa pelea Carajo Sin duda alguna Dejen su like por favor Comparta, comente Reaccione Otra vez cuate No hay suplex De nuevo, va a ser Frick Rompe defensa Counter ahora para Mary Sigue aguantándolo Impacta Eso Eso es cómo le da la vuelta qué hace. Full aral Invertido como hizo incluido 2 a 2 el marcador Rapidito le hizo la faena a Seth con Jun Y consigue el empate Estamos empatados amigos A dos puntos formando muy bueno ese CD, eh. impresionante con Jun la neta. Poniéndose las pilas, harto, Efectividad divina. 3 por 1 el que mete el set Y no supo de dónde le llovió tanto madrazo. Esta, esto era por lo que me quedé pensando hace rato. lo utiliza a Chris, pero New Face. Por eso me generaba conflicto. Ya recordé cuál era. ¿Cuál lo juega con Chris? New Face, no Orochi. O bueno, quizás fue con los dos. Con las dos facetas de Chris. Pero esta es la que yo más recuerdo tuya, ¿no? Rey Leiva, ¿cómo estás, hermano? Muchísimas, muchísimas gracias. No se olvide escribir. Signo de exclamación abajo más 75. Con eso Facebook puede regalarles estrellas. Puede ser uno de los efectivos. ...para que Facebook le regale sus 75 estrellitas... ...y las donen aquí al espacio... ...por favor hermano... ...hermano... ...ayuden, ayuden con la causa... ...va a ser con todo... ...responde Cuate, activa barra... ...en la esquina, muy bien... ...hermoso ataque para... ...el Cuate Lola... ...18 hits con una barra de poder amigos míos... ...es lo que consigue... ...y aguanta todo, de acá no... ...se precipitó Cuate... Quiso hacer de más. Eso. Otro reset, Hombre, chulada. Qué estampita la que nos está regalando Cuatelalo con este Chris face ¿eh? Impresionante juego. Qué bien domina este personaje. Y ahí va otra vez. Cuatro hits. Combo básico. Sujeta frontal. Y parece que le va a regresar el mandadito ahí. Cuatelola. Gran ataque. Buenísima Eso Sigue castigando, cuate todo Buena cantidad Gracias, Gerson Pool Gracias, gracias viene ahora Kula Antiaéreo Otra barrida No hay cross Sigue de frente Oh, buen golpe Ahí va otra vez Te Escupe Hielo Kula No puede ¡Ah! Hermoso combo Otro cancel ahí todo básico pero con una velocidad muy buena y es efectivo impresionante mira cómo la tengo dice basurto, no te hagas güey y escribe basurto, escribe perro ahí está va a ser todo para katubi, 6 hits, no sorprende cuate, él es el sorprendido y cae su cula viene Blue Mary. Podrá con eso ser. Germán Aguilar, muchas gracias, hermano. Nos envía 30 estrellas. Buen suplex. Para la naranja, dice. ¡Toma! 3 a 2. Ya lo empa. No, ya toma otra vez ventaja. Gracias, hermano Montoya. Por las 49 estrellas. Y por su parte, Germán Aguilar manda 30 más. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias, hermano. Gracias muchachos Ahí vamos de a poquito ¿Cuál es la meta? A ver si llegamos a las 1500 Si ustedes escriben El comando que está fijado Puede que lleguemos a las 1500 Apenas así Activa la barra Water rápido Ipso facto En 15 segundos No pudo, no le volteó a la guardia Lo leyó muy bien Zed ahí con Jun No hay reversal Y seguimos entonces Otra más Busca a, como de lugar Voltearle guardia a Lalo Aquí es donde va a castigar hermano Le salió mal increíble a Cuate Terrible castigo Terrible error más bien Y le costó Chris Pudo haber vencido antes ¿eh? Es una realidad Sergio Cabrera gracias Ahí va Gancho de cula hazme tuya por favor lo pide en gritos Jun y no lo aprovecha como debería cuate tampoco pudo haberlo terminado antes ahí va eso ¿cómo se lo quita muy bien reversal drop entró en doble antiaéreo ahí está muy bien Qué velocidad, eh. Alekei González, gracias. Solo hazlo, escribe lo pegado, Alekei. Golpe sobre Kula. Le repite el castigo, Seth. Seis hits. Y en un abrir y cerrar de ojos, amigos míos. ¡Vence! de los mejores Jun, mi respeto. Es correcto. Se los digo, eh. Y de verdad se los digo. Es de los mejores Jun que conozco. Y también de los mejores set. Los de Set Free, Sin duda alguna. ¡De Veracruz para todo el mundo! ¡A girar! ¡Cuate va que vuela! El problema es que todavía le resta a Kazumi ¡Qué buen suplex mete! Lo tiene en la esquina Repite el movimiento ¡Oh! En tercera instancia no llega Rápido se lo quita de encima Z Aunque Cuate sigue castigando y metiendo Mucha presión Sobre su rival ¡Ahí está! Va firme Al frente ¿Cómo se llama tu esposa, Gerson? Por favor, hermano. Dos barras de poder, las de Kazumi. eso, encuentra en reversal. No pudo confirmar. Ahora sí, super cancel, venga. Claro, quema dos barras rapidito Kazumi ahí. Pinfall para Blue Mary. TP, a ver ahora, le que gracias. ¡Buena! Tremendo combo. La cuatiña, la aplicó aquí Cuatelalo Y sigue al frente. Y ejecuta arriba el golpe Y se acerca el comba, gracias a LK 75 estrellas, 3 a 3 El marcador, la reta está Divina amigos míos De muy buen nivel Muy bien, gracias a LK González Por las estrechitas Hazlo basurto, a ver qué pasa, güey. Aún se puede, yo creo que sí. Patada abajo. Bueno, no se pudo, no. Cayó cuate. De todas maneras sigue atacando. No es un buen nivel, es lo que le sigue, hermano. Buen reversa. Oh, el combo de Jun Que bonito lo que hizo Zed Acá como se lo lleva arriba Con los pechones Y le siguió dando, increíble Muy buena Magizar, SDP Hermoso Qué estampita la que nos regaló ser Y seguimos No pudo acabarlo, lo hace hacia atrás en Overhead Gracias a Joaquín Serrano 75 estrellas más Sergio Cabrera, gracias, como le, le lee el movimiento ahí cula, no In, Intentó el wake up ahí, tú hace otra vez Ese golpe, ¿no? Cuando recién se levanta y le mete el madrazo Fer, Y comparte Continúa rápido ahí el player 2 Para meterle Buena Hacia abajo, bien No puede, no continúa De frente a la patada Más pareja la revancha, sí Esta es la primera de tres, güey ¡Eso! ¡Listo! ¡Chava León! ¡75 estrellotas! ¡Gracias, chavita! ¡Gracias, chava! Muy bien A ver ahora 5 hits Al máximo Yo creo que, bueno El 90% de las retas se han ido hasta el último round, eh Esto va a ser muy largo, amigos otro, otra sujeción de Kazumi ahí Counter muy bueno Bien Suplex Va al frente A volar, no Pudo haber hecho mucho más ¿eh? de ahí. Cayó en la trampa de Cuate que lo esperó Sigue Oh, gracias Kazurto Ahí está, a volar No por necesidad se toma la ventaja 4 a el marcador Muy bueno Ya habían jugado antes y ganó Lalo Eso sí Pero esta es la revancha y van a jugar a 2 de tres A eso voy Esta es la primera de tres peleas que van a hacer Por Money Match Mañana Mañana la segunda reta la va a transmitir la puerca Para que me entienda pues Mañana puede haber ya ganador Y repite el ganador de hoy Se acaba se termina, si empatan Habrá una tercera pelea Y ya veremos quién la transmite Yo transmito la primera esta noche Mañana la puerca Así que no se olviden de seguir A la puerca araña el día de mañana muchachos Dos hits para Guatelalo Tiene ventaja Seth Frick ahora Y seguimos Oh, oh, ¡Oh! ¡Qué bonita evasiva! Y le metió un madrazo por la espalda a Jun. Turno de Kula. ¡Qué bonitos movimientos! Eh. Juegan muy bien y sigue Jun atacando. Y por fin, Cuate lo tiene bien medido a CD. Con esa técnica lo tiene bien, bien medido. Se nota el juego. Muy bien. ¿Los dos lo transmitan? Sí. Pero con comentarios al mismo tiempo, ¿no, Rapita, Juntos, pues, para que me entiendas. Saludos a Norma Leticia, de parte de Gertrude. Bonita noche, muchachos. Comparta por favor, el stream. Coméntelo, reaccionelo. Que si lo hace probablemente Facebook. Le regala estrellas para que las dona el espacio de Abelardo, gracias. Toskis. Otra bailarina. No puede. Ambos dos, así es. Segundo personaje, el de ambos. Descendente vertical. Overhead para set Qué bonito juega este güey. Con Z, ¿eh? Por algo set A ver, el cuate quiere sorprender a distancia con el super. Por eso activó barra. Y mira cómo lo revienta. Ahí de un madrazo de freak Se regaló culo. se entregó. Se vendió. Y venció cuate, perdón. set Burro de Blue Mary ahí está 3, 4, 5 Qué buen trompo esos dos muñecas ¿Sí? sin duda hermano, sin duda eso, así era por abajo inicia Lalo! esa es la cuatiña patada débil, golpe débil y el poder la cuatiña Así la bautizó la puerca araña. ¡Epicumba! ¿Cómo andas, Ali Saraki? Te la debo, Alice. Te debo una transmisión todavía. Tú, leal, gracias. Bienvenida, Ali Saraki. ¡No cae, Kazumi! ¡Super cancel, por supuesto! 10 golpes. Quema dos barras, Ted ahí. Pero es efectivo el movimiento. Suples de Mary. Rápido el cuate. Lo tiene en la esquina. No se puede zafar, Ted. No quiere, está buscando el reversal. Ahora sí, no hay command grab, antiaéreo. Le voltea la guardia, regresa a su lugar y va medio al frente. Por abajo, Cuate. Bonito command grab, va a ser todo para Blue Mary y llegará el quinto punto para Set. Ahí está, Counter. Empecinado a morir, a no morir, Cuate Lalo. Listo, se regaló al final. 5 a 3 el marcador, venciendo hasta el momento Seth Freak, amigos. De muy buena manera, gracias a todos. Pero qué bonita pelea nos están regalando jóvenes. Qué hermosa, hermosa pelea, en serio. Nos está regalando este par de bestias. 5 a 3 el marcador. Ya son dos de ventaja y se le está poniendo difícil el panorama. Al cuate. Veremos qué sucede, por favor ayúdenme a compartir el stream Coméntelo, reaccionelo Échenme la manito muchachos, por favor Eso, Lobo Rizan, gracias Hacia abajo de buena manera Doble golpe Doble patada Buena Diego, bienvenido Diego, listo Se va un para hacer Y viene Seth. Rápido. Hace cambio en el orden del roster. cómo activó la barra el cuate. Mestió 6 hits. Quedó corto. Iván van sí Les digo. Está. Cambiando el orden de su roster. Cuate Lalo. Y le está resultando con Blue Mary, eh. Está haciendo mucho daño este cambio. A Hace Free sin duda alguna gracias Diego, listo, counter y es todo para Seth Resta Kazumi solamente buen cambio, el de Cuate con eso está resultando otra más bien, cuatro kits y va el Cuate como un bólido gran velocidad al frente totalmente Cuate Lalo, reversa el counter todo, no imprime nada, no consigue nada. Bien, es todo para Blueberry. Sí, ahí está. Se nos va Blueberry, de todas maneras cumple en demasía. Y ahí hizo el daño que necesitaba, eh. Buenísima. Excelente. ¡Vámonos! Bien. ¡Eso! ¡Punto para Cuate! Saludos, caballeros. ¡Ay, con mi caviar! Gracias, chatarrero. 200 estrellas de parte del chatarrero. Muchas gracias, hermano. Fuerte, fuerte abrazo. Quien quiera que sea. Gracias, viejo. Muy bien, dos dólares, nada mal ¿Cuál es Escoto, no le vale, echamos la varita Mi tempio quiere otra cosa Usted diga, ya después vemos Siempre depende del mono, mi estimado Siempre depende del mono, Iván Fernando Rogelio Rodríguez, gracias No lo he visto, Fernando, pero Tú dime, ¿cuándo? Y organizamos en vivo una reta como esta, güey en estos momentos, Cuatelalo me está pasando la señal de su pantalla en vivo y es la manera en la cual estamos transmitiendo, amigos. Ya los esquemas, los paradigmas están rotos, están superados. De cualquier forma se puede ver una retita, eh. En vivo. Y si no, no me lo discutan. Pantalla completa. Mira, compartiendo Cuatelalo su pantalla y así es como estamos transmitiendo en estos momentos para que usted vea. En vivo y a todo color Les repito Ya para todo hay maña Para todo se puede Y esta no es la excepción en cada gracias Está jalando bien dice Rodolfo Sí, así es Muy bien Otra barrida para hacer Hacia atrás el backdash Descendente hermosa Aunque rápido cuate también lo contiene Segundo personaje el que tienen ambos acá Patada por abajo De nuevo Hoy no Hoy no Moncada ¡Ah, ja, ja! Buen combo Estampita Y vence Set muchachos ¡Viene ahora Kula! ¡Saludos, chatarrero! ¡Gracias, viejo! No sé qué decir, wey. No sé si tengas bronca con... ...Pelasco, pero... ...vale más... ...llamarnos y referirnos hacia usted como chatarrero. ¿De acuerdo? La novela que no existe, viejo. Bueno, ya este juego con la... ...llegada del 15... Yo creo que muchos van a morir con la llegada del 15. El 14 está más muerto que nunca, por, por ejemplo. Qué bien lo está haciendo Zed. Tiene su sexto punto. Y sigue firme y fuerte, ¿eh? Sexto punto para Seth Freak. 6 a 3 el marcador y doblega al Cuate Lalo. 6 a 4, perdón. Ahí está el marcador. Solo puse el último punto a Cuate. <coughs> Mucho kill de los vasos, por eso jala a rompe madres el stream, sí, sí, sí, así es Rodolfo, 6 a 4 el marcador No miente el score, por si hay error como en la red anterior, donde no le puse el punto a cuate Ahí mismo se corrige, ¿no? Gracias muchachos Bien Muchos juegos van a morir con la llegada del 15 Luis Antonio, como por ejemplo El Stripe. ¡Buena! Hermoso combo. El de Cuatelola. Y listo. Ya vi que le metieron rollback en el 98. Sí. Muchos juegos. Van a dejar de jugarse cuando llegue el 15 un rato. Nada más moncada. Después los, los, los franeleros navajeros de siempre. Se van a regresar a la mismo. No te preocupes. Siempre eso. Todos terminamos jugando la misma porquería. El 12, Miguel. El 12. Eso. Ahora sí, por la espalda, claro. Llenó la barra con el último hit. Y no escatimó recursos, cuate. Le quiso más, más sangreno también hacer. Muy bien. continuamos eso otra sigue fuerte cuate con Mary y ahora la colocó en segundo en el orden y le salió le salió la jugada eh hermoso buena Otro ganchito. De nuevo. ¡Ah! Entra el Cuate. Es firme, está jugando Cuate, el alo increíble. No lo dejó hacer nada, set ¿sí? impresionante juego con Blue Mary, y con eso vence entonces. A Z, 6 a 5. Hermoso hit. Buena Blue Mary la que maneja el Cuate. うだ Muy bien Muy bien Ulises Fuentes, muchas gracias De nuevo Eso ¿Cómo andas Ulises? Bienvenido, otra vez activa la barra el cuate Buen combo de seis golpes Y sigue firme Suplex, hermoso Cayó set entonces <risa> <risa> Gran ataque Alex Estrella, bienvenido, gracias por este like Suplex, el del cuate Lalo no tiene barra, saludos a Auri Esposa de Ulises, muchísimas gracias Se guarda, arriba hay confirmación Es cierto que Ya iba a vencer Kazumi Y con eso Pero Vega, gracias ¿Cómo anda, Alex? Bienvenidos muchachos, ayúdenme a compartir Comentar reaccionar por favor Ahí va Eso, antiaéreo otra bailarina para el cuate Sigue frente Lo rompe en counter El otro hace lo propio lo Aguanta bien cuate Una barra para ambos La van a quemar en counter el cuate muchachos Ted ya tiene dos Y ahí va Va a buscar el command grab Para definir eh. Ahí va Uy, Se la guardó Tiene, le va a romper la guardia muy bien. Otro antiaéreo Eso es. Punto para el cuate y eso está empatado. Dijo Fernando hace rato. Va a ganar cuate a ver si es cierto. Muy bien. 6 a 6. Hacia atrás, buena. como de las virtu virtudes, es este güey. Dale más gracias hermano. Back para Chris. Activa la barra. Va al frente el cuate y quedó muy distante de su personaje. Ni modo. Su rival, perdón. Y el que se aproveche y mete otro kit Todo básico. Back throw de nuevo. Eso, así es Gerardo Es correcto Muy bien Eso Jace Silva, muchas gracias Jace 75 estrellotas a Jace Silva Muchísimas, muchísimas gracias hermano Buena Eso Por la espalda es correcto de sigue de la puerta <risa> y sí así es eso por la espalda bien ahí set tres hits ya lo empató cuate tiene dos victorias consecutivas el problema acá es que tiene ventaja set no y mete una patada por abajo buen loadie otra vez eso Así es, Josué. XP. Buena noche, bienvenido. De nuevo. Lo no busca Kula, no encuentra nada. Esto, buen antiaéreo. Sigue firmando la G. Ahí va Gio. No hay over, Ganan el salto. Tres golpes para hacer. Activa el time. Ahí cuate. No llegó el cross up, Buen madrazo frontal. ¡Ajá! Ah, ¡Cayó la trampa! No se la guardó el cuate. Ni hablar. O quizás lo propició Seth, ¿no? Para que quemase los recursos. Buenas noches, Carreño. ¿Cómo andas? ¿Con qué fusibilidad llegaste, güey? Gracias, viejo. Tipi. Eso Nivel 1, a ver cuánto le quita Muy bien Eso es Eso. Punto para Set Y toma la ventaja. Retoma la ventaja el player 2. Está muy buena la reta, muchachos. Giovanni Solís, gracias. Jager y Charlie Varela. Bienvenidos. Víctor Castillo también, gracias muchachos. Buena noche para todos. Muy bien ¿Qué pasa? No sé, no sé, Charlie Estamos transmitiendo al cien Y estoy viendo la transmisión también en mi celular Y todo está muy bien Muy bien De nuevo Eso Otro gancho ¡Ay, güey! ¡Qué buena manera de conseguir! Vencer a Jun Ahí, cuate Lalo Y no dejarle Ninguna oportunidad de zafarse a Seth. Gran movimiento Hugo Mendoza Gracias por el like Bienvenido Salto neutro Oscar Iván, Buenas noche Ahí va Seth. Cae en la trampa Tomangram Gancho Buena Por la espalda sobre F. Y viene el gancho. Es celular, güey. Otro Command grab. ¡Qué bien! Otro más. Pero ¡Claro que sí. Ya está el chip damas. Le repitió la dosis. El mismo movimiento. Alguien quiere baigón. Alguien quiere baigón. Van iguales, dice. Gracias, Oscar Iván. ¿Cómo estás, güey? Ahorita checamos el marcador, Gerson. De todas maneras, entre cada reta nos dice el score. Eso es lo bueno. Abajo. Muy parejo. A ver, Cuate con Chris. Bien, el DP. Otro ganchito. Atado por abajo. Listo. Dejó la mesa servida para el empate, Cuate. Repito, si hay algún error... Se corrige en el momento Muy bien Eso Buena, punto para cuate Buena. Y bien, estamos siete iguales, ahí dice 7 a 7 Ahí vamos Muy bien, Enrique Yarrín 75 estrellas, muchas gracias Muchísimas gracias Enrique, agradecido. Backthrow. En la esquina June, qué bien juega ser con June. Por fin pude, dice Enrique, gracias Diego. Por fin lo regaló, ¿no? Gracias. En una noche estrellada. Sí, sí, sí, más no podría. Gerardo, así es. Está pasando con el marcador doctor García que van ir ambos muy parejos entra Jun <risa> <risa> buena <risa> otra más Eso Muy buena Eso, uno, bailarina, dos, tipi, tres Muy bien De nuevo Mucha velocidad, la de cuate Estás jugando con Jung Como ningún otro, eh en estos momentos ese Jun se ve firme Se ve fuerte y sigue Y ahí está oh. Al final enmenda un poquito ahí Cuate con el gancho Y listo Hasta ahí quedó Pero sí le costó un mundo Vaya que se... Eso de frente al castigo. Y sigue la cinta. Y claro. Es todo para Kula. Pero qué gran pelea. Qué gran pelea. Segundo personaje todavía, el de Seth Freak. Que quiere el octavo punto ya. Por su parte, Cuate a remarle. Y ahí va en la esquina. Otro castigo. Sigue fuerte. Suplex 1 no. Backthrow Counter Muy bien Boom Así es, Luis Carreño <risa> Es correcto, Reversal Ahí va Cuate Counter para Kazumi Otro Spinfall Tiene dos barras, Cuate Lalo Oh, qué bonito Counter De nuevo, Counter Otra más Miguel Lugo hasta Aguascalientes, gracias hermano Muy bien por Cuate, consiguiendo el comeback Se quedó cerca, amigos. Se quedó muy cerca el cuate. No le alcanzó. 8 a 7 arriba, Zed Freak! Y ahí vamos. Este match está sacando chispas, sí. 8 a 7 el marcador. Muchísimas gracias a todos. Comparta, por favor. Comente, reacciones. Salud, muchachos. Salud. Entró Bao, ojo ahí. Y Chris Orochi, ojo ahí. Cambio en el roster de Cuate. Vamos a ver qué presume Cuate con Bao. Chris Orochi inició para ahí la reta. Usted también cambia, eh. Lanzó a Yuri. Todo sorpresivo. Toma. Oh, se juegan con odio aunque sean compas, sí. Se percibe, ¿no? Se percibe, no quiere regalar nada a nadie. Hermoso combo, básico. Vaya slash. Aguanta Yuri. Counter de Chris. Eso es. Así es. Eh, Palenque, así es. Muy bien, creo <risa> <tose> que escogió Yuri sin querer porque no me suro, sí, puede ser. Puede ser Gracias usan como Choy aquí, sí ¡Qué asco! cómo le volteó la guardia dos veces a Bao Y no le resolvió, eh No le resolvió la reta a Cuate. Bao No le sirvió de nada Para nada Muy bien Eso Backthrow Backthrow Halo blanco, gracias, saludos Agradecido Otro counter más Aguanta Blue Mary Y sigue Excelente ¿Qué velocidad la de ese trick? <risa> ¡Qué chulada! Tu Toma estúpida. Es todo. A definirse el noveno punto. Cayendo a cuateralo, amigos. Y Seth Freak va que vuela por la victoria. 9 a 7. 9 a 7 el marcador. A Seth Lustan como Choi. ¿Por qué lo dices, Arcángel? Muchas, muchas gracias, amigos. Les pido, por favor, comparta el stream, comente, reacciones. Eche la mano. Muy bien. Alberto Villagómez, Gómez, gracias. Bien. Buenísima. ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Ten ¡Y es todo para Chris! ¡Muy bien! ¡Otra bailarina más! Lo va buscando ¡Y seguimos! Buena bailarina Gancho, cuatro hits Toqueta de nuevo Y sigue buscándolo Y no lo pierde, cuate El problema es que Paracet es el primer personaje aún Híjole Qué fuerza Mucha, mucha fuerza Y sobre todo velocidad Con la que está jugando Acá hace Frick En estos últimos tres puntos Por fin Cuarte intentó algo Aprovecha no lo último que le quedaba de su barra ¿eh? Alex Fuentes Gracias viejo Bienvenido No hay descendente Sigue, patada por abajo Eso, vámonos Gracias a Gerardo Vargas Esa es su página amigos, Coliseum México para el que quiera, sígalo por favor. Él es Jerry Batch. Lo hemos transmitido mucho aquí en la página. Eso. Vámonos. No hay super cancel, se la guardó. La va a quemar acá. Oh. Ahora sí. Se acabó. Bien por ser. Se la guardó al final, ¿no? Aquí las balanza. Ahora sí. Ahí está. ¡Uh! De frente cinco golpes. Ambos con muchos recursos para hacerse pedazos. Ambos con belleza de recursos. ¡Ya lo levanta! el oculto! ¡Punto para Seth! ¡Bien aprovechado! ¡Se los dije! Y lanzó, frotó la lámpara Seth. Y está a 5 puntos de la victoria. Y es a 7. Sucumbiendo el cuate. de la guardo hasta que por fin pudo, eh. Muy bien. Y sigue. Ya hay otra barrida más. hay De nuevo. ¡Ay! Le falló acá al cuate Lalo. No le está saliendo nada al cuate, muchachos. Absolutamente nada. Lo está destruyendo, Cephrix. Muy bien lo está destruyendo. Ahí está. De nuevo. Buenísima. Descendente no Descendente vertical. ¡Junto! ¡Muy bien! ¡Otra más! Señor, saludos del mundo de valientes. Día sí, huevo. Poniéndose la camiseta, ¿no? Señor Gustavo. Así es. Overhead para Chris. A ver, el cuate quiere remontar esto. Gracias, señor Gustavo. Escriba, escriba lo que está fijado abajo, señor Gustavo, por favor. Escríbalo. 8 puntos para Cuate, amigos. Acaba con la racha de set. Y sigue al frente. Muy bien. Ocho, 10 a 7 el marcador. 10 a 8, perdón. El marcador. Y seguimos Nosotros continuamos Buena, doble CD arriba Todo para hacer Seguimos A ver qué pasa señor Gustavo, ojalá Parrida, pasada por abajo Ahí va Kula De nuevo Le en el salto, ahora sí Por la espalda lo buscó bien, cuate Lalo. Lo midió bien, pero sé, por supuesto, intuye, ¿no? Son jugadores muy experimentados, estos que ustedes están viendo. Y saben toda la clase de artimañas que manejan los personajes, ¿eh? Ahí está. Muy bien. Seguimos. Eso, Pasando por abajo. Esto va a cerrar con un marcador más apretado que mi pantalón. <risa> Martín Martín Steel Gracias A ver, cuate Rapidito contra Jun Tres patadas débiles Nada más Por abajo nada Otro DP Listo Eso este su poder de culo Solo es para enchilar Bueno Yo veo que lo usa como táctica Cuate Para tapárselo Hasta con ese poder Siempre se quita de encima, a hacer Es táctico realmente. Y sí, ensalza al rival. La sujeción es frontal. Arriba doble salto. Muy bien. Dos kits. Es lo que logra Cuater. Responde y sorprende con un toma grab. No quema las barras. Ahora se activó el time. Queriendo sorprender y no lo hizo. Eso es. ¡Amoros! Y a ver si lanza el otro nivel 1 ahí Refrontal frontal con El hombro ¡Vámonos! ¡Canchito! Otra barrida Muy bien Buena Golpe abajo ¡Buena! Muy bien ¡Ufle! ¡Oh, qué complicado está para el cuate! Ted está jugando hermoso, muchachos Es una realidad Lleva por el décimo primer punto acá Cayendo hasta el momento de manera ¡Sutil! El cuate Lalo y no puede responder. Bien por ser. Sacándole hasta el momento. 3 puntos de ventaja. 11 a 8. A ver qué sucede. Rizorochi, Kula y Blue Mary. El orden. El orden. El mismo. Como seleccionó. Ahí, Cuate. Por su parte, haciendo la chamba, la faena. Muy bien. Backthrow el de Chris. Por abajo, bien. Cuate. Sigue de nuevo. Activa la barra. Bien la aprovecha. Viene el nivel 1. Ahí está. ¡Pum! Orochinagi. Y listo. Ay, wey. Me lo despachó en un movimiento. Acá Chris. Con qué velocidad. Impresionante. Muy bien. Y ahora veremos el segundo en el orden para hacer. La próxima Cuatro no, eh. No ya. Lo rompió, Seth. Lo rompió. Tiene la ventaja que Player 2 Quieren pasar esto rápido, igualarlo Al menos en cuanto al orden de personajes Cuate Lalo No puede Ahí está Oscar Cruz, Cruz Álvarez, gracias Gracias viejo Tiene culas Se enojó el cuate, dice Sergio El problema es que ya están, mira Ya están igualados, güey y tiene más barras de poder Seth, quema una Ese es el problema Está jugando muy veloz Seth Y no le está dando, ahí está, seguimos ¿Qué les digo? No puede, no sorprende Sucumbiendo, cuate el halo cayendo Y viene el poder, el doble en cualquier momento No, no lo permite Seth Y sigue llenando barra, carajo Manera, qué máquina, una velocidad divina. Muy bien jugado. Y viene ahora Blue Mary. Se enojó, Cuate, pero no le sirve. Tomó en para hacer. No hay golpe. Ahora... ¡Oh! ¡Ni mira el Cuate! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Cuate Se quedó parado. Y seguimos. ¡Dios! Me da. Otro suple. Activa. Consigue el combo. ¡Ay, mamón! Le quitó todo lo que tenía. Muy bien. Excelente. Bien jugado. El mejor set que he visto en mi <risa> Vaya que lo usa muy bien, eh. También. Ayun. Yo le conozco a, a Jonathan. También muy buen set. La realidad. Bueno, continuamos. Bien por set. Consiguiendo todo. Cuatelano cayendo. Repito y reitero. ¡Sorprende con el oculto desde abajo! ¡Y a ver cuánta sangre le quita! ¡Muy bien! ¡Espectacular, cuate! Con ese regreso, no. No hubo sorpresa. Tampoco la de cuate. De todas maneras salta vertical y logra el 9.11 a 9. ¡Gran pelea! Muy bien. Muy bien. Vamos a ver. Es todo para que Bien dominado, ¿eh? Muy reñiendo esta reta. La neta se están dando con todo le están dando con todo. Mañana, amigos, el Money Match. Recuerde, lo mismo, la segunda pelea en el Canal de la Puerca. Hoy es la primera. El que gane 2 de 3 se va a llevar esto. Mañana la segunda. Le está saliendo mal todo aquate. Qué bonito, Jun. Qué bárbaro. Una calamidad completa. ¿Counter o okay. qué? ¿Counter o okay. qué? Nunca lanzó counter. Se lo guarda de todas maneras Seth. Excelente barrida y ahora sí. Se la guardó siempre. Qué bonito Jun maneja hacer. Que te diga hacer. Buena. ¡Activa la barra! ¡Oh! No se desbazó ¡Eso es! ¡Está cerca! ¡Hay uno! <ríe> ¡Bien por el cuate! No quita nada Pero ahí está, mira eso es como un jaripeo, ¿no? Muy bien. ¡Buena! ¡Décimo segundo para hacer! Y está cayendo en estos momentos... ¡Guátelalo! Ya vi el truco, sí. Quita una barra también. Oh, Eso es wow. lo que veo, ¿no? Quita muy poca sangre, pero le quita una barra al rival. Así es. Muy bien. Excelente De frente Eso Cruzadik Ahí está, mira La cachora Le quitó la barra Y listo Buena. Coman oh, Grab. Saludos Alejandro 3. Es que velo, pero pegado, güey. Muchas gracias, Ed, Va que vuela. Coman oh, Grab. Otro gancho. Ahí está. A nada. Podrá lograrlo. Eso. Muy bien. De nuevo, qué buena para hacer freak. Otro ganchito hermoso. Buena, excelente. ¡Tremendo! ¡Eso es! ¡Otra vez! ¡Sigue firme! ¡Sigue fuerte! ¡Eso es! juego en la neta el de freak esta noche le está dando duro contra el muro a Quateralo. lo tiene bien contrarrestado listo muy buena eso es, punto para Seth. décimo tres, tercero, son 13 a 9 y la neta le está dando muy bien. Gran pelea la de set. Muy bien Y seguimos Continuamos A distancia, cuate, la terrera ore de viejo no cobre. No lo puedo creer, no lo puedo creer. La neta, guate no es fácil, es un pro. Lo, la mejor plumar el cop. Después la mía, sí. Muy bien. Se va a sacar finitos, se ¿Eh? Parece que sí, amigo. 13-9. Y sigue fuerte. Dale que roto oculto de Chris. Sí, pero. De todas maneras. ¡No puede! Otra más ¡Excelente! ¡Gracias! Ahí, chatarrero ¿Qué te digo, güey? ¿Qué te digo? Así es la vida, se dan sorpresas ¡Vaya que sí! ¡Vaya que sí! Ni hablar Descendente con, con set Buscó el cross -up. No pudo confirmar Lo busca de nuevo Excelente barrida la del cuate. Que la verdad en estos momentos se está pasaleando. Con la panza para arriba. Es una realidad. Muy bien. De nuevo no puede distancia <risa> muy buena <risa> hermosa bailarina No mira so ahí va con todo se. viene por el match point le va a romper la guardia, es todo este va a ser para Seth, amigos ahí está, le rompió la guardia sigue, es bien Increíble el juego de Seth Freak dominando y sodomizando a Cuatelalo. Hermosa pelea. Hermosa pelea. Match point. A un punto de la victoria Seth y de llevarse la primera de dos que necesita para sacarle una feria al Cuatelalo. Tiene Jun, la neta muy muy bonito Jun Hermoso jugador Hermoso Char Eso Ahí va Bonito Socoran Ahí va, le rompió la guardia Rápido en no un movimiento, no se lo llevó Con los pichones ¿eh? Ya buscando algo eh. Gran pelea muchachos, Miguel González, gracias La mejor Kazumi que he visto, yo no Pero al mejor Jun sí, yo lo sabía Y Seth, Híjole, se discute El mejor set se discute. Set si sí he visto, eh. Está el de Jonathan por ahí. He visto otro set. Pero en cuanto a Yun, este sí es una máquina. Ahí está, cuate. Buena. Muchísimas gracias a todos. Dejen su like, por favor. Aquí puede terminar la red, amigos. Y puede ser victoria de Seth. Increíble. Muy bien, activa barra. Hay un de taquito fighter, dice Sergio. Sé. Sí. Buena. Pounter con Seth. Listo. Se nos va, Mr. T. Bye bye. Buena. Super cancel para el cuate. Que sigue vivo. Eso sí, no hay mañana. Todo puede salir mal. Acá no va a ser. Se viene la decena de puntos para el cuate. 10 a 14. 10 a 14, match point, continúa para set. Cualquier victoria esto del player 2 y se acaba. Muy bien. Muy bien, se resiste cuatro el problema es que empezó muy fuerte en este match point Acá hacer, amigos, se desinfló el set en el match point, no creo No creo, ya tiene la ventaja asegurada acá contra Chris Y puede acabar con Kula, ¿eh? ha dominado a Kula en más de una ocasión con Seth. Con un perdón, y sigue, y bien Seth. Quate con hasta el final, digno admiración y respeto, sí Y se nos está cayendo la señal, recién hasta el último punto Otra vez la, la siembra De nuevo le mide el salto Muy bien, hasta aquí Factro. Buena por ser Se va a llevar la primer pelea muchachos La estamos viendo aquí en Fight Stream Latinoamérica Mañana con la gorda, con la puerca La segunda de tres O oh, bueno de ponte de tres potenciales. Eso. Lanza el oculto. Y sigue robando sangre el cuate. Muy bueno el gesto ahí. Lo que aplicó... Se llamaba así. tal parece. Counter. Dead Silence, la porca stream. Eso. Ajá, Buen counter Con DP Le dio vuelta el cuate Y sigue vivo Tiene Kazumi No Es todo para Kula Arriesgó demasiado cuate Lo match point Deje su like amigos por favor Esto acá puede terminar Buena pelea El problema para el cuate es que Seth sigue regalando Y llenando barra Eso Lo voltea dos veces, lo levanta, Su flex. Se vio bajo nivel, no creo No, no, no Yo a Seth lo sigo viendo fuerte hermano Pablo Emilo García, gracias Lo sigo viendo muy fuerte Y sigue Y ahí va a ser. y tiene match point Y saben que, esto se va a acabar Va a quedar 15 a 10 Donde quiera lo firmo. Counter. Ya hemos jugado muchas veces, Miguel. A ver, ¿qué día coincidimos el lío? Va a ser victoria para Seth, muchacho. Eso, counter hermoso. Ah, buscó el, el Command Grab. Y el cuate lo incluyó bien. Otro counter y se acaba esto. Fue patada abajo. 15 a 10 la victoria entonces. Para Seth Freak. Se la llevó contra el cuate Lalo. Se los dije. Desinflado nunca, mi estimado Sergio Tekovsky. Victoria entonces para el cuatelalo y vámonos al intro de una vez. gran victoria la de Seth Frick el día de mañana los esperamos con la puerca stream allá van a ver la segunda de esta posible trilogía puede quedar en dos y mañana vence Seth se lleva el Monimacho, match amigos el que gane 2 de tres será el ganador muchas gracias los veo pronto yo soy Tepi69, les mando un meteoro pega sus buenas noches y ya sabe si tú me lo maneje pero si tú me invita hasta pronto, bye bye hijos míos, pásela bien gracias